Eh, soy Vicedirector de la Escuela Número 327, Víctor Abigán, de la provincia de Santa Fe. Mi nombre es Lautaro Gorratone, vengo de Máximo Paz, estudio en Vigán. Bueno, mi nombre es Dona Mena, vengo de la Escuela Agrotécnica Número 327 de Vigan. La escuela ya tiene varios años de visita, es una visita muy interesante, sobre todo para tercer año, que es el grupo con el que venimos, porque ellos tienen en la cursada producción de plantas en vivero, producción de hortalizas. Eh, ciencias naturales aplicadas a los procesos agropecuarios y venimos todos los años y me parece un gran trabajo lo que hacen eh, la gente acá eh, los ingenieros y demás del INTA eh, pienso que las escuelas agrotécnicas eh, aprenden un montón eh, pero lo que más me gustó del recorrido fue la parte de cultivos sin suelo hidroponía después otras cosas muy interesantes que vimos fue lo del de laberinto que vimos un poco de lo que es manejo integrado de plagas este, y después lo, hay insectos benéficos y malignos vimos algunos después vimos un poco de apicultura las distintas mieles, distintos colores según lo que comen, o se alimentan y lo último, eh, frutas cómo se injertaban y, y demás eh, nos sirve como una apoyatura de lo que se ve después se retoma en el aula en la parte conceptual Me gustó mucho la charla muy completa la explicación de los ingenieros, yo los felicito y eso que debería